Bueno, estamos transmitiendo en vivo por Instagram. Buenas tardes. Aquí este experimentando esto que, que no es lo que más me gusta hacer, pero pero está bueno. Por eso es que algunos estarán recibiendo el mensaje y estarán diciendo, bueno, ¿qué, qué, qué está por hacer Gerardo en esta. en esta en este vivo, en este Instagram. Y bueno. Nos hemos propuesto salir a conversar, salir a invitar a los clientes, a los, a los clientes posibles, a los coaches, a compartir desde la sinceridad qué es lo que nos está pasando cuando empezamos a trabajar como coaches. Eh, estamos en una época convulsionada, en una época donde yo decía ¿habrá algún evento, habrá algún otro vivo a esta hora en Instagram? Y bueno, parece que, que sí, que había alguno. Gracias a todos los que están llegando, Carlitos, grande. Este y les voy a decir que no estoy muy, muy, muy, práctico para, pero me encanta. Este, yo aprendo sobre la marcha y entonces es lo que hago. Más o menos voy viendo qué pasa acá. Ahora va, va a subir este mi colega en esta en esta idea que hemos tenido. Que, que la vamos a compartir, y para poder crear esta idea que, digamos, hoy es difícil hacer algo diferente, porque, ¿qué es lo que no está propuesto como, como oferta para los coaches? Bueno, yo creo que después de darle mucha vuelta queremos hacer algo diferente, que quizá, este que siendo un desafío, va a funcionar. ¿Qué haces, Carlitos? Aquí estamos. Eh, va a funcionar porque... Estamos todos en el desafío de trabajar, de aprender, de adaptarnos a la nueva a la nueva realidad que está que está creada desde un punto de vista de una alta este, competencia, saturación de oferta. Esta, esta es un juicio, por supuesto, porque depende de cada uno. Y donde hay una gran cantidad de coaches jóvenes, coaches no jóvenes, coaches nobeles, como dijimos, que están buscando de alguna forma... Este, no sé qué es esto, ok. Eh, yo no sé cómo invito yo o aparece y se propone a Vianney que tiene que llegar. Pero bueno, eh, lo, que, lo que yo les voy a pedir es que, que los coaches por favor participen en esto. Porque este, este iba a ser un Zoom, pero básicamente vamos a experimentar por Instagram y después los coaches que realmente quieren hacemos un Zoom. En realidad queremos hacer un proceso de reuniones semanales... En módulos en de cuatro sesiones, esta es la idea, para acompañar a los coaches en los procesos que estén llevando con sus clientes. Esa es la idea. Y quisiéramos empezar el miércoles que viene, con los que de alguna forma se sumen. Eh, la pregunta es cómo sumarse, bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero el tema es, eh, la pregunta que yo les haría a quienes quieran opinar y compartir y responder es, ¿Cuál es el mayor desafío cuando me lanzo a trabajar con un cliente por primera vez? ¿Y cuál es el desafío cuando me lanzo a trabajar con un cliente por segunda vez? Este es el, es el planteo, digamos, que de alguna forma este, eh, queremos conversar hoy. Porque, a ver, yo, para los que no me conocen, me llamo Gerardo Silver, tengo prácticamente 20 años en desarrollo personal, en coaching en aprendizaje de coaching, en, en mentoría, en supervisión, y soy un aprendiz permanente. Y cada vez que voy a entrar a una sesión me pasa lo mismo que me pudo haber pasado hace muchos años. Lo que pasa es que uno va acumulando algunas cuestiones, alguna sabiduría, algunas cuestiones de... Eh, eh, transmitir. Eh, de, de cuestiones que, que se repiten y otras que se aprenden, y yo creo que después de tantos años de experiencia dije, ¿cómo será esto de útil armar un equipo y empezar a conversar y armar grupos de confianza con mi colega Vianey Armenta que acaba de ingresar? Hola, hola. ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, ¿cómo estás? Bien, ya estábamos terminando, pero bárbaro. Este, con... <risa> Genial, excelente. <risa> Contento con los, con los amigos que están entrando eh, y con la idea de, de poder estar, entrar a, a establecer el concepto. No queremos hacer una charla larga ni de muchas palabras, cosa que para mí me cuesta un poco porque es un desafío el hablar poco. Entonces la pregunta que yo entraba a hacer eh, para que piensen mientras vos te presentás, como yo me estaba presentando también, es eh, ¿cuál es el mayor desafío hoy para... Eh, sostener un cliente para empezar con un cliente y para darle valor a un cliente. Esa es la pregunta, porque de eso se trata y creo que estamos buscando una opción de una oferta diferente y sobre eso vamos a hablar hoy. Y obviamente, como, como nosotros, como, como bueno, no, no, no, no, algunos no saben, otros no, tenemos un, un cuestionario y tenemos un formulario que podemos a, a, a ofrecer para que ustedes ahí puedan aportar, opinar los que estén interesados en cuáles son los desafíos. Hoy es el tema de cuáles son los desafíos para con mi primer cliente. Adelante, Diana. Hola, pues qué gusto los que están acá, que están, se están uniendo. Está por acá Benice, Georgie, Georgie. Hola, Carlos Ruiz y Belice Rivera. Hola, hola, bueno, acá son los, los que los que alcanzó a leer y se siguen uniendo, los que nos van a ver también en diferido. Qué gusto agradecerles por acá. Yo estoy desde, desde México, en Sonora, y, y está ahorita lloviendo, ¿no? Está una lluvia muy, muy linda. Nos sorprende porque acá es, es desértico, casi no llueve. Entonces es, es todo un eh, acontecimiento, ¿no? Salimos a la ventana a ver la lluvia y todo. <risa> Ay, qué bueno, bueno, en relación ya al, al tema, bueno, contarles que yo vengo este eh, de, del, del área de sistemas y me fui, eh, llegué llegué al, al mundo del coaching porque eh, estaba en un área de capital humano y mi, mi tarea era así como sostener a los líderes, acompañarlos eh, en los desafíos ¿no? que estábamos enfrentando. Entonces esta conversación que, que, que vamos a tener el día de hoy ya va desde, desde otro lugar ¿no? ya desde mi, mi mi función, mi rol como como coach en el desafío de de, bueno, de acompañar a mis clientes, ¿no? ese, ese, en ese lugar donde yo estuve algún, algunos años, este, donde ya este pues hice, hice un un, un caminito, bueno, poder poder acompañar a, a cruzar es, esos puentes, ¿no? Y también enfoco yo, más que nada, al área de desarrollo personal y profesional, ¿sí? Para, para aquellos que quieren, que quieren llevar su carrera profesional a otro nivel o trabajar algún aspecto de, de su vida de manera personal. Sin embargo, bueno, en, en el camino, bueno, van apareciendo el eh, desafíos, ¿no? Y, y, y junto con Gerardo, bueno, hemos hemos conversado de esto, de bueno, ya ya ya tengo mis clientes y, a, y ahora cómo eh, cómo les doy el, el valor, cómo eh, cómo entrego todo, todo eso que, que ya este que ya está dentro de mí, cómo se los se los entrego, ¿no? Este, cómo estoy en presencia, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue, Graham? Tú ¿Te recuerdas yo, cuál yo, fue tu, tu primera yo, experiencia este, eh, con tu primer cliente, sea virtual o presencial? ¿eh? Las dos, se, se valen las, de las el, dos. El, el mercado ha cambiado. Yo quiero aclarar algo, porque cuando vos decís qué sigue, es como que si vas a Instagram, encontrás 30, 40 propuestas de... Yo di una conversación, una charla, un, un webinar bastante grande, hace unos cuantos años, cuando estaba con ICF Perú, con ICF en general, que era, y después qué, el famoso y después qué. Esto, más que ¿y después qué, claro, y la hora qué. Entonces yo, nosotros dijimos, bueno, ¿qué, ¿cómo podemos establecer una diferencia entre ese ahora qué? Porque se supone que, como siempre decimos, este, te formaste, hiciste tu, tu, tu proceso de aprendizaje, hiciste tus prácticas con tus compañeros, hiciste tu, tu muestra para certificarte como coach, eh, te metiste en un programa de comunicación, empezaste a investigar cómo es el tema del funnel y las redes, empezaste a hacer todo, eso son todos mis colegas, respeto a todas las escuelas que forman, a las organizaciones que certifican y a los que, que trabajan en comunicación. Pero el tema es, bueno, y ahora que tengo con este desafío de querer tener 100.000 likes, porque si no tengo 100.000 likes, no soy nada. Y después de esos 100.000 likes conseguí un cliente, o dos. Y después de esos dos clientes empiezo y digo, ¿cómo? ¿Qué me pasa ahora? Ahí es, donde empieza, ahí es donde empiezan los desafíos, los dilemas y demás. O sea, el tema es, el, después que es cuando empieza el proceso del cliente. Todo lo anterior se supone que lo podés hacer y no nos vamos a dedicar a eso, no nos vamos a hacer otro programa más de cómo vender, sino cómo darle valor a un cliente y cómo te acompañamos en ese proceso. Porque lo que hay es, es eso, es el acompañamiento que hace falta, que yo por lo menos recuerdo que en mi época no existía todo esto, cómo fue que hice con mi primer cliente, no tenía la más pálida idea, porque faltaba en ese momento la parte operativa, la parte, digamos, de acompañamiento de los cómo, y yo fui creando mi propia metodología este, en base a aprendizajes a buscar de afuera, de otros países, etc. Y creé un sistema de primera sesión que me encantaba porque era apropiado para mi condición, digamos, de, de, de déficit de atención y de distracción, que era trabajar con el cliente y acompañarlo a generar un, una, una, un diagnóstico de situación no todos los clientes saben lo que quieren cuando llegan quieren hacer coaching pero no saben qué entonces el coaching tiene que tener una cantidad de habilidades que tienen que ver con cómo generar la confianza la confianza para mí es fundamental, como siempre digo y uno de los, de los pilares en los que yo me apoyo es el tema de generar confianza, que tiene que ver con cuando el cliente te dice, como muchos ya lo han dicho, pero yo lo tengo ahí escrito es confianza, es cuando el cliente puede hablar contigo lo que nunca habló consigo mismo. Y esto ocurre, para mí eso es mágico. Y cuando eso ocurre y cuando yo acompaño a que esa conversación pueda tener un orden y pueda tener un proceso inmediato, porque de esto se trata, ¿no? De un valor inmediato, eh, es cuando yo puedo saber que ese cliente que supuestamente me contrató pero que no me contrató o que está en la sesión inicial, famoso tema de la sesión inicial sin cargo, pero claro que hoy todo es sin cargo. Hoy todo es sin cargo, todo se regala. Nosotros no vamos a regalar. Salvo esto, no vamos a regalar. Quiero decirles porque de repente encontrarás tres webinars, cuatro sesiones y un seminario sin cargo. Entonces hoy el coaching se ha convertido en esa oferta donde estamos desnaturalizando eh, eh, el trabajo. Estamos este, prácticamente... Hablando de que coaching es manejar las redes sociales, yo, yo, yo largo una cantidad de juicios y cosas y provocaciones que eventualmente, yo te voy a pedir que vos que sos más este, atenta sigas si hay alguna pregunta o algún comentario en el chat, pero decir que ese es el punto, ¿no? El tema es eh, un programa distinto en el que se combina eh, la habilidad, y por qué con Vianey, porque Vianey que tiene, digamos, esa formación, digamos, diferente a la que yo puedo tener, pero que tiene esa mentalidad de dónde viene, de su, de su carrera, de su parte tecnológica ordenada y demás, y que está haciendo ese proceso y que lo hizo y que hemos trabajado juntos para sus procesos de nuevos clientes también, y que también, como tantos otros coaches, este, demoran en arrancar, demoran en, en, en superar los desafíos que tienen que ver, ya no del cómo, sino qué voy a hacer. No estoy hablando, vuelvo a decir, al cómo voy a sino qué voy a hacer en la primera sesión cuando me siento con un cliente. Y a partir de ahí aparecen un montón de cosas. Entonces, la idea fue sumar la experiencia de coach, con 15, 16, 17 años, no sé cuántos años de experiencia, la idea de mentoría, donde uno puede observar la parte técnica, digamos, de la aplicación, y la idea de supervisión, que es la conversación de igual a igual, donde alguien te acompaña para resolver aquellos dilemas que nadie te invita a resolver o puedes resolver solo. En ese mix la idea es eh, eh, producir una, una, un acompañamiento en el que el tema es sincerarse, sincerarse de ustedes y, y nosotros, los, las personas que se unan, en una conversación donde descubramos esta forma de hacer coaching que hoy necesita el mundo, que hoy necesita el coaching está transmutando, está cambiando, y creo que hay una nueva forma, una nueva eh, necesidad con respecto al coaching, y en eso le vamos a poner el foco. Eh, foco es algo difícil, pero le vamos a poner el foco. Entonces... No, este... verdad, espero porque ya lanzaste un montón, de, un montón de ideas, ¿no? Y a mí me gustaría que, que fuéramos así como, como tomando eh, de, de una a una, ¿no? Y acá podemos, este, eh, los que nos, nos están escuchando ahorita en, en el vivo, pues si algo resuena y quisiera que que... que compartir alguna experiencia también, bienvenido, porque pues la idea, sabemos que el, que el tiempo es bien valioso y les agradecemos un montón que, que nos estén acompañando y, pues para enriquecer la, la conversación. Nosotros le, le, en la invitación les poníamos el tema de, de con quién converso lo que me pasa a mí cuando cuando estoy haciendo coaching, ¿no? Cuando ya salgo este, de la sesión, mi, mi reflexión y, y todo eso. <risa> no dale, dale, Ah, ok. Entonces, decías, este, dijiste por ahí en la conversación, eh, cuando hacemos, claro, en nuestras prácticas que estamos estudiando, que hacemos nuestras sesiones con colegas que también son coaches, ¿no? Que conocen la, eh, pues de alguna forma la, el, el proceso, eh, que sí igual nos... nos nos dejamos llevar, ¿no? de, de, la, de la conversación cuando estamos del lado de, de cliente o, o coachy. Sin embargo, ya, ya hay un background, ¿no? Eh, sí, sí, también hay desafío, también, también ¿no? con, con, con otro coach hacer el, el, la sesión. Sin embargo, fíjate que qué es lo que aparece cuando, cuando el cliente que, que, no, que no es de como, como del, del que no ha estudiado, no se ha preparado también como coach. Entonces, ahí, cómo, cómo lo conducimos, cómo qué desafíos pueden aparecer, bueno, tal vez en la duración de la, de la sesión, establecer el, el acuerdo, ¿no? Porque sin acuerdo dice, dice por ahí que bueno, sería una buena conversación de una buena conversación, más que coaching. Entonces, de pronto traemos pues ya establecidas ciertas eh, aspectos a, a, a cubrir, ¿sí? Y, y a veces sale de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado tío? o a te, ¿Te han llegado algunas este, consultas este, como mentor, como supervisor, o, o que hayas también observado este, este de alguna forma suceso de lo que, lo que les fue? Mira, el... el... En algún lugar, en el, en el formulario, en las cosas, hay una lista... Yo tengo una lista, un montón de información. Vos sabés que yo revisaba para ver cómo armar este vivo, con toda la información disponible, y son millones de cosas que queremos compartir con aquellas personas que se unan a esta, a esta travesía, porque realmente es una, una cantidad de información eh, que es la suma de todo el aprendizaje de 15, 16 años, con todos los estilos y todas las... Este, bueno... Por, por un lado me, me inicié con la formación ontológica, después entré en el tema de las competencias y desarrollamos las competencias en Uruguay y en, y en un programa de competencias para profundizar y abrir a Latinoamérica el coaching fuera de la ontología con un sistema y con un, con un programa, con un sistema, digamos, que tiene que ver con quién sabe ya qué son las, las competencias y el acuerdo y demás. Y después seguimos con, con las maestrías y me acuerdo que en esa época, en la primera época, este, eh, escuchábamos a los los telefónicos de, de, de, de Tomás, del fundador de las dos, de las dos organizaciones, y, y entonces, este, y con eso, esa, esa costumbre yo de, de acumular, me encontré con un montón de información y entonces ahí tengo de todo, los las, las dilemas que surgen y que me surgieron. A mí el dilema que me surgía era pasar del estado de... Eh, pensar en mí a pensar en el cliente, que es un desafío que parece sencillo, pero no lo es el estado de decir, bueno, ¿qué, me estoy, qué les voy a decir y qué estoy escuchando? y estoy escuchándome más a mí en la pregunta que le voy a hacer este, y creyendo que yo voy a ser el que va a resolver su vida hay, hay un montón de, de aspectos y de inquietudes que aparecen en ese momento, que todos los que están acá que quieran compartir y que puedan decir cuál fue su principal desafío lo puedan hacer este, el, el, el, el dilema que lo hemos hablado con Viana y cómo hacer una sesión eh, de no larga duración, eterna. ¿Por qué? Porque cuando empezamos entramos en conversaciones largas donde queremos atajar todos los penales, donde la agenda del cliente se convierte en una gran declaración de cosas y, y, y, y tenemos que tener la habilidad para poder mantenerlo. Este, en foco y mantenernos nosotros en foco Lo cual es difícil Entonces una de las cosas que me pasaban era esa ¿no? El dilema, digamos, de cómo Hacer el proceso para terminar la sesión Y será que uno disfruta viste Uno disfruta el coaching Entonces le gusta conversar Y le gusta que las personas se den cuenta de lo que, lo que sucede Pero hoy en día creo que Ha cambiado un poco el foco Y hay que ser efectivos, hay que ser concretos Hay que ser simples, una de las cosas que vamos a trabajar Va a ser la simplicidad Es una consigna que yo tengo en todo es una consigna que está avanzando en el mundo del coaching. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en, una, en un encuentro cónclave en la India con un montón de oradores de distintos lugares, distintos temas, Europa y Asia, y la simplicidad fue una de las palabras que más me resonó y será porque esa es la que, la que a mí me interesa. ¿no? Entonces vamos a atravesar ese camino para cómo el proceso que se me presente en cada cliente pueda ser, ordenado, simplificado y, y, y revisado para ver qué me está pasando o qué te está pasando como coach y qué le puede estar pasando al cliente y cómo podemos generar una toma de conciencia que te permita a vos ser más efectivo en ese momento. Entonces tiene que ver con los dilemas, qué le digo, qué le pregunto, pienso en mí, pienso en él, empiezo a hablar, y a hablar, a hablar, a hablar y no manejo el silencio, cosas que ya aparentemente las sabemos, tengo una frase que dice, eh, el problema no es el conocimiento porque lo sabemos todo, el problema es la acción, cómo lo aplicamos. Yo creo que todo coach sale formado con una gran este, eh, cantidad de información y que es muy válida, muy valiosa, pero y con alguna práctica que es muy valiosa, pero viste, del otro lado está mi compañero de clase, con mi compañero de clase yo tengo unas charlas espectaculares, yo siempre digo, no hay que practicar con los compañeros de clase, hay que, hay que, hay que practicar con, con material crudo y real, te cueste lo que cueste, porque esa es la realidad. Entonces hay un montón de cosas que aparecen y sobre esos tenemos un listado de temas y un listado de preguntas y un listado de situaciones que son las que vamos a atravesar en este en este programa, que es un programa diferente, Pues no lo vamos a llamar, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo lo podemos llamar? <risa> Fíjate, dijiste algo, fíjate que, que se me escape. Eh, a mí me parece, sí me parece bueno el, el tema de, de practicar con, con, con otros colegas. Estás aprendiendo, es parte del proceso. Sin embargo, fíjate, esa parte de, que okay, ya tengo mis primeros clientes y, y como parte también de, de ese proceso, de esa primera vez o de, de ese estar mejorando, pues también el, el sostenerte con... con con alguien que ya, ya he caminado por es, por ese puente, digamos, es, es desde otro desde otro lugar. Es, es ese acompañamiento, ¿no? Que, que, que igual sigo afianzando mi confianza y, y puedo conversar, traer a la mesa cosas que me, que me están pasando que pueden ser bien diversas para, pues, así como somos de, de diferentes y así como es de diferente el cliente, quién sabe qué, qué va a emerger. Entonces, de, desde ese lugar poder, eh, en vez de estar como yo sola o solo buscando como la, la respuesta o preguntando aquí y allá, que, que, que también se vale, ¿no? Pero de, contar con, con, un, con un grupo que, que te sostenga para, para, para es, esa etapa también está, está bien interesante, me parece a mí. Sí, estaba pensando recién en ese aspecto que tiene que ver con este, que tiene que ver eh, con la posibilidad de, de, de conversar y de hacer todas esas preguntas que nunca eh, eh, que no tengo con quién compa compartir. Eh, con un mentor yo puedo compartir, obviamente si estoy aplicando bien las competencias. Este, con otro coach puedo conversar. Con un supervisor, y esta mezcla es la que yo quiero combinar, es una mezcla de experiencia, de sabiduría, de errores, porque les puedo contar que, que está bueno, es como que uno diga bueno, vamos a compactar todo el aprendizaje y los errores que uno ha tenido en 15 años para ver cómo aparecen claramente en un proceso y que un coach que haga este que haga este este que este, este haga esta serie de encuentros, es un programa modular de tantos meses como vos quieras, de acompañamiento modular tantos meses como vos quieras, eh, resuelto en cada cuatro sesiones eh, y donde vos puedas traer lo que quieras y donde puedas, con pares que tienen esa misma problemática, compartir esto que vos necesitas aprender. Pero desde una perspectiva amplia, desde una perspectiva simple, desde una perspectiva, eh, yo diría, muy adaptada a lo que hoy está pasando en el mercado. Esa es un poco la, la, la, la, la consigna. Y bueno, este... Eh, no sé si hay algún comentario hasta ahora o alguien que, que quiere decir, bueno, ¿cómo enfoco o cuál fue mi principal desafío? Esa pregunta que me hiciste a mí, que se la hiciste a la gente, ¿cuál es mi principal desafío hoy? Eh, a, ver, a ver, si quieren irnos escribiendo y los vamos saludando, acá se unió, a ver, déjame de, Fer, de Ferrer Plata Coach, hola, Maurito Wines, Action Coach, qué gusto, Tolino. Bielka, acá es que nos están acompañando, parece que se nos fue un poquito para arriba, hasta ahorita no, no, no he visto algún, algún comentario, pero ojalá alguien se anime nos, y nos acá comparta. Hay una, acá hay una de mi, de mi amigo Carlos Ruiz que dice, Vianney Gerardo, ¿cuál es la manera y la forma de ofrecer nuestro acompañamiento como coach sin utilizar las redes sociales, redes muy utilizadas por patrocinadores y profesionales del tema? pregunta, no? Eh, eso me hace pensar en que nosotros estamos... A ver, cuando, cuando empezamos a desarrollar el coaching en Uruguay, que era un mercado que no estaba desarrollado, que había tres, cuatro coaches, de los cuales dos venían de Argentina, y no existía el coaching, empezamos a fomentar ese desarrollo, con otros colegas que también hicieron formación, eh, cuando habían de repente 30 coaches, decían, no, pero esto es mucho, ¿Cómo? ¿Tantos coaches? ¿Qué vamos a hacer? Y, y mi ecuación era, sacar el cálculo de cuántas personas hay en tu, lugar de, en tu lugar de cercanía, en tu país, y cuántas personas de esas necesitan coaching. Para mí es 100%. Ese es mi juicio. Y, y, y además, la, la otra cosa, que ya con una visión que tiene ya unos cuantos años, la idea era armemos un desarrollo profesional del coaching en Uruguay, sumémonos a lo que es ICF, a lo que fuera porque no estamos ahora preparándonos para trabajar en lugar, estamos trabajando para el mundo, para, la, para, para, para una visión global. Y esto fue lo que pasó. Hoy los coaches trabajamos para el mundo, ya no trabajamos solamente para el lugar en la zona. Pero para contestarte es, ¿cuánta gente, esto es, es un ejercicio que muchos ya pudieron haber hecho, ¿cuánta gente conozco que puede ser mi cliente, que tiene una situación de desafío y que puede ser mi cliente? esa es una habilidad también que tiene que ver con cómo conquisto esos clientes sin las redes sociales yo a ver este, creo que ese es el punto clave no eh, si creemos porque, además ya lo dijimos eh, por las redes sociales vas a captar un montón de clientes vas a tener un montón de gente bueno en fin este, si tu negocio es el coaching es el coaching si es el de las redes sociales es el de las redes sociales si es el coaching a vos lo que te interesa es gente que genere confianza para tener conversaciones de valor, que le permitan a esas personas abrir posibilidades para conseguir sus resultados. Pregunta, ¿cuánta gente vos conoces en el ámbito general al que podés mantener una conversación para que sea tu cliente que quiera tener resultados? Cientos de personas. Ahí charlaba, bueno, conversaba más de una vez. Andá y tocar el timbre a todos tus vecinos. Andá a ofrecerte, o sea, la gente necesita la posibilidad de tener acceso a esto, y de nosotros depende que lo podamos hacer fácil. Eh, yo, yo creo que en general el tema es un tema de relaciones, vamos a trabajar relaciones, vamos a trabajar la forma de encarar, vamos a trabajar de cómo explicar. El coaching no se explica, el coaching se muestra. Vamos a, a explicar cómo, a, a contar y, a, y a experimentar cómo mostramos el coaching en la conversación que tenga con quien tenga contacto todos los días. O sea, si somos coaches, somos coaches. Hay, había un viejo pensamiento que decía, no podemos ser coaches sin permiso del cliente. Fuck you. Vos sos coach porque estás al servicio de las personas. Y como tal, todas las personas con las que yo converso, generalmente hay una apertura de, de posibilidad, una mirada diferente, una posibilidad de que la verdad esa persona la escucho desde un lugar diferente. Y no es que le voy a hacer terapia, ni profundización, ni no. Voy a escucharle y voy a hacer la pregunta que le pueda servir para darse cuenta de algo. Para mí eso es hacer coaching. Obviamente, si quiero que sea mi cliente, le voy a, bueno, esto lo vamos a explicar en algunas reuniones que tengamos, cómo hacer para que la persona de alguna forma pase de la etapa A a la etapa B. Este, y cómo voy yo a, a, a construir, porque todos somos diferentes, mi conversación, mi propuesta para que eso suceda. Entonces, este, eh, las redes, como dice la pregunta de Carlos, son muy usadas por, por los profesionales, por los patrocinadores, por todos, pero creo que hay un exceso de redes, estamos, un exceso, estamos enredados, este, creo que estamos en ese, es, es es mi sentir, entiendo que, que estoy en una etapa, en una generación que quizá, y te cuento que yo uso eh, las computadoras hace más de 20, 20 hace, bueno, hace muchísimos años, y en 1984, cuando 1984, no iba a ser 1984, yo tenía la primera Macintosh en mi escritorio, en la agencia en la que trabajaba, para su lanzamiento de Apple en Argentina. Entonces el contacto con la computación es largo, el contacto con, con todo lo que tiene que ver con esta, con esta cuestión es largo, pero yo sigo pensando que frente a tanta tecnología lo que manda es el contacto humano. Entonces, ¿desde dónde podemos tener ese contacto humano con las personas que tenemos alrededor? ¿Cómo poder, ¿Cómo poder generar ese contacto humano? Porque cada persona que se pregunta o que se interesa o que viene a tu, a, tu, a tu sesión es una posibilidad inmensa y hay que saber cómo manejarlo, hay que saber cómo escucharlo, hay que saber cómo entenderlo, hay que saber cómo eh, manejar sus objeciones, eh, sus observaciones. Entonces, todo eso va a surgir de la conversación que todos los que se junten al grupo, o sea, van a ser grupos de ocho personas, distintos grupos, eh, van a compartir y vamos a dar respuesta para eso. ¿Y cuál es el punto? El punto es menos cháchara y más acción. Y dentro de ese punto, nuestra eh, promesa de satisfacción va a ser que vos vas a tener un cliente, vas a conseguir un cliente cada mes, que te va a permitir financiar el programa tranquilo, que te va a permitir practicarlo, y que de alguna forma no sea un. Yo siempre digo. Eh, tu primer objetivo para seguir avanzando en las formaciones que tengas es que los clientes te paguen la formación. No importa, si, es decir, lo, no importa cuánto sean, si es uno o dos, pero que tu gasto de formación surja del trabajo que implica tener un cliente que te lo financie y que te permita de alguna forma seguir creciendo. Porque este aprendizaje no termina nunca, quiero decirle, ¿no? <risa> eh, esa claro. es un poco la idea. Eh, sí, te escucho, y mientras leo. Mira, ah, sí, hay, aquí tenemos un, un comentario, pero fíjate, ahorita lo, lo, lo puedes leer. Y, y qué importante las, las relaciones y los contactos, ¿no? Ese, esa parte de hacer networking, que es, que es parte de, de lo que de lo que yo trabajo con mis clientes que están buscando este eh, ser más empleables, ¿no? Eh, agregar valor al mercado laboral, ya sea si están en una empresa o en una... Eh, o ya por su cuenta, pero fíjate que me acuerdo ya hace un tiempo que tú me, dabas esa, me, me compartías esa ese feedback, no que, que, que recién compartías, que decías, busca por, por tu círculo, ¿no? Y, y aunque, fíjate, aunque estamos por ahí en redes compartiendo información de valor y, y todo esto, de pronto eh, algo que... que que me ha pasado en mi experiencia es que mis clientes, mis prospectos, son personas que, que de, de mi círculo, o sea, que, que tengo de alguna forma cerca y que, fíjate, y es porque en algún momento se, se dio esa esa confianza, o sea, ya hay, ya hubo al, algún... Alguna relación de alguna manera, ¿no? No, con esto no quiero decir que, que, que no existan otras posibilidades de, de conectar. Claro que sí conectamos con, con gente de, de todas partes, ahora más con, con, con este boom de, de lo remoto, ¿no? Pero, sin embargo, el, el, el estar, la cercanía... La cercanía de que aunque lo hagamos remoto, pero que te conocí alguna vez, es, es parte de, de ese networking, o sea, seguir seguir trabajando, seguir relacionándonos y creo que es un buen buen punto de partida también, este nada más como, como resumen y, y, y también en, basado en mi, en mi experiencia. Nosotros hicimos con, con Viané un, un taller o una, una conversación sobre eso basado en todos los aprendizajes que venían de los diplomados, así que me parece que es interesante eh, eh, que también vamos a tocar esos temas, pero fíjate vos que hay, acá hay dos cosas este tus emociones que dice su principal inconveniente es no lograr un solo cliente entonces eh, disfruta las, las prácticas con sus estudiantes si si la idea es lograr clientes hay algo que está faltando y este este este programa te lo va a dar eh, pero como foco vas a tener como un componente de coaching para darte cuenta qué es lo que te está faltando. Y Carlos agrega, eh, obviamente, el tema del miedo. Yo recuerdo que en, en, en, no sé, en las presentaciones, ya que hacía sí, hace como 10, 15 años, el tema del miedo, el tema de, de, de, de, de la anécdota, ¿no? Que sale de alguno de los tantos aprendizajes. No voy a inventar nada nuevo. Hay aprendizaje de todos los colores que uno tiene y que va a compartir en este programa. Este, era eh, esa, esa persona que va al curso, ups, esa persona que va al curso, y dice este, un curso de cómo vender más, ¿no? De cómo, cómo resolver, este, cómo resolver el miedo y demás. Y, y, y creo que es la 50ava vez que va al curso. Pero dice, ahora sí, viste cuando decís, ahora sí, ahora sí, ahora, ahora lo voy a manejar. Eh, bueno, se supone que vuelve todo dispuesto a ver cómo va a encarar a los clientes, qué es lo que va a ser diferente por esta vez, se a vez que hace el mismo programa para, para poder repetir y animarse a hacer lo mismo, y llega a la casa y al día siguiente voy a ir a los clientes y se levanta a la mañana y sale al escritorio y en ese momento se va a hacer un café y va a enganchar el tema de los clientes, pero cuando viene tiene otra cosa que hacer porque recibe un papel, un trámite o lo que fuera y cuando va a hacerse el mediodía y bueno, ahora voy a almorzar, se hace la noche y dice pa al fin y al cabo, no hice lo que tenía que hacer. ¿Y cuál es el tema de esa, de esa situación? Eh, ¿Cuál es el, el desafío? El miedo. ¿Cuál es el, la razón por la que no lo hace? ¿Por Porque no sabe, sí lo sabe, y sí, lo aprendió 15 veces. Es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las cosas que más nos detiene, por eso lo tomo lo que dice Carlos, que, que es este, eh, ese miedo al rechazo frente a un ofrecimiento cuando ven la posibilidad que existe en la conversación. Eh, yo diría que se ha hecho un, un big fan, un big, no sé, un gran tema del coaching. El coaching es una comparación que bajada a, cuando yo digo bajando la pelota a tierra, que fue una presentación que para mí derivó todo lo que, lo que hoy estoy proponiendo desde el, desde el punto de Juntos Somos Más, eh, es, eh, es procesar esa fantasía que tenemos basada en los grandes eh, personajes que tenemos que ser coaches de así, de la quinta dimensión y de la cosa y de la complejidad y de la intelectualidad y lo que fuera. Y eso para mí no va más. Pero ese es el principal freno que nos detiene y que nos da miedo al rechazo porque... Eh, está la otra, la otra cuestión, el no somos suficientes. Entonces, si alguien alguna vez le pasó que no... No se cree suficiente que lo diga, que lo comparta, porque, porque yo pasé por todas esas. Y sigo pensando muchas veces que no soy suficiente en algunas cosas, pero es el principal freno. Eh, entonces, todas esas cosas que, que, que te pasan a vos, me pasan a mí, nos pasan a todos, las vamos a conversar desde un lugar diferente, porque si hay algo en lo que yo creo es en el poder del coaching, y el coaching es la conversación, y la conversación es en un entorno de confianza, y en estos grupos que vamos a armar va a tener ese contexto vas a poder compartir lo que no compartiste ni en la formación, ni en el curso de redes, ni en esto. Vas a compartir aquello que te pasa porque estás con la posibilidad de tener un cliente que además no, que ya lo tenés, no estás viendo que le estoy dando valor, o no estás percibiendo que tenga valor, o no estás escuchando algo que le está pasando, o hay cosas que pueden aparecer en esos, en esos temas que apuntan a que vos puedas tener una mayor seguridad, una mayor confianza, una mayor efectividad en tu proceso de desarrollo. Que no termina nunca, pero empieza y nosotros queremos acompañarnos, acompañarnos en ese proceso. Claro, claro, porque ya, ya estás este, desde... Ya es otro momento, ¿no? Ya es otro momento del proceso. Fíjate qué curioso me hiciste acordar una de las primeras cosas que yo aprendí cuando, cuando empecé a estudiar coaching era esto de la del alberca, ¿no? Que, que a nadar se aprende cuando te echas a la alberca. Entonces... Sucede lo, de alguna forma lo mismo. Tú, corrígeme sí, si te parece distinto, pero ya en, en después que, que hiciste esta sesión, fíjate, ya, ya vendiste, ¿no? A lo mejor te dijeron que, que sí y estás en esas en esas primeras sesiones. ¿Qué sensaciones vienen en cuanto a generar valor, a lo que se llevó, al darse cuenta, al cliente que, que te expresa, tal vez? Pero si ¿sí hay algo ahí que, que tú dices, yo necesito... este eh, mejorar cómo, ¿Cómo lo comunico? Cómo, con, quién, ¿Con quién lo puedo expresar? Y eso desde otro lugar, ¿no? Ahorita que hablabas del, del miedo, es, bueno, sí, sí, hay miles de temas y mucha, muchísima información que siempre podemos estar aprendiendo y además que a los coaches nos encanta. Eh, sin embargo, parte de, de tirarte a la alberca ya con, con tus clientes, este, con... con con esa persona que tal vez está en un, en un lugar donde tú estuviste años atrás, que, se, que luego, luego se dice así, ¿no? Este, es que, a ver, ¿quién es tu cliente ideal? Bueno, es tal vez esa persona que, donde tú estabas años atrás y que ya resolvió cier, ciertas cierta situaciones. ¿no? Entonces, eh, pues, ¿cómo, lo, ¿cómo superamos el, el miedo? Pues, así, haciendo, esto de coaching, se aprende coachando, es parte de lo mismo porque, insisto, que creo que, que a lo mejor suena repetiría, pero sí conocemos el, el, el proceso, conocemos las diferentes estrategias, este, lo socrático, etcétera, etcétera, pero, pero cómo lo, lo, lo ponemos al servicio ¿no? de, del cliente. Ese, ese es de, de lo que estamos acá, ese, desde ese lugar... Es, es el, el acompañamiento ¿no? del, del que estamos conversando. Todo eso que decís que es así depende de la conversación que yo tengo conmigo mismo. Entonces, el punto clave es esa conversación que yo tengo por el cual eh, considero que, este, que, por ejemplo, hay el, el comentario sobre, sobre más que el rechazo, hablar del costo. Eh, hay formas de hablar del costo de una forma práctica y específica, no son tres consejos, es, depende de cada cliente, de cómo superar esa parte y depende de la estancia en la que vos estés. Obviamente, si sos, eh, estamos apuntando a coaches que están queriendo eh, iniciar, que están queriendo retomar, que están queriendo ponerse en marcha, que no se han puesto en marcha porque quedaron en, en inconclusa formación, eh, el tema de, de, del costo es parte de la conversación donde... Eh, yo aspiro a que algún día el coaching, como alguna vez siempre digo, que, que, que me inspiró otra colega, sea parte de la canasta familiar y en cuyo caso no tengamos tanta discusión. ¿viste? Hay cosas que no discutimos, cuánto nos cobra el médico, cuánto nos cobra el, el, eh, el psicólogo, cuánto nos cobra, o sea, nosotros vamos a cobrar por el servicio que damos y entonces si vos no tenés la posibilidad de revisar qué valor estás dando y esa es la idea de, esta for de, esta, de, esta, de estos grupos de trabajo, qué valor estás dando para cobrar este, lo que querés cobrar dentro del nivel, ¿no? Yo creo que hay distintos niveles que tienen que ver con... Bueno, no con la experiencia, porque yo diría con la habilidad que vos puedas desplazar, y eso te das cuenta solo. Eh, la idea de, de, de, de poder tener eh, esa conversación que te permita, cuando llegas al tema del, del valor... Este, haber compartido los beneficios que vos le estás brindando, que el cliente los entienda, que sea lo que él necesite y no lo que vos necesitás y que pueda entender que eso tiene un valor. Ahora, la pregunta es, con todo esto que vos, que vos vas a, a cambiar o a resolver o que me estás trayendo, ¿cuánto más productivo vas a ser? Porque obviamente yo creo que el tema del retorno de la inversión es para clientes y para empresas, no solamente para empresas, es cómo el cliente recupera la inversión. O sea, yo desde el primer día consideré claro. que, viste, todos sabemos lo que estamos acá si somos coaches, en realidad no puedo saber quiénes son coaches y quiénes no, pero básicamente el tema es, este, en la rueda de la famosa rueda de la vida, que es una de las cosas que hoy lo usamos de distinta forma, eh, está cuál es tu área, cuál, cuál es el área que, que, que de tener alguna modificación tendría mayor impacto en tus resultados. Entonces te pueden decir familia, te pueden decir salud, te pueden decir lo que fuera. ¿Y qué pasa con la parte económica? Yo jamás dejo de hablar de la parte económica. Y no porque yo quiera poner la agenda, sino porque el éxito tiene que traducirse también en esa parte, porque es parte de la. De la de, es parte, o por lo menos es un, es un factor, que va a hacer que ese tema no sea discusión en, su, en tu proceso, que él pueda financiar su, su, su servicio con, con, con mejoras en todo tipo. Yo no digo que siempre esté, sea el punto principal. Hoy estamos en una época en que es el punto principal. Pero básicamente este, creo que, que el tema es cómo encaramos y vamos a hacer ensayos de conversación, cómo hacer para que eventualmente con ese cliente que estás tomando, que ya te compró, puedas pactar un precio que implique que vos puedas manejar el valor. Pero cada uno tiene una situación diferente, por eso nosotros queremos trabajarlo de esa forma. Queremos trabajarlo de esa forma... Con, con grupos reducidos de conversación y de confianza, donde no es que yo hablo y vos escuchás, no. Vos hablás, vos traes y nosotros veremos qué preguntas y qué podemos hacer para ayudarte. No hay. Este, el que mejor sabe de las cosas es vos. Porque en ese caso, si no, no estaríamos respetando la, la esencia del coaching. No sé si se entiende por acá. Creo que me fui por. Claro, lado. claro, sí es, sí. es el tema de, de co-crear ¿no? el, el espacio, pero antes de. de... Quisiera comentar esto de, que nos regaló la, la comentario, no sé si fue Carlos, eh, de bueno, llegar eventualmente, llegar, llegar al punto de cobrar por, por resultados, ¿no? Más que por tiempo, más que por, por sesión. Entonces, supongamos que si fue una conversación, no sé, de unos minutos, pero el cliente, pum se dio cuenta y eso a lo mejor le va a generar, o sea, qué, qué resultados va, va a alcanzar con, con eso. Bueno, pues por ahí por ahí es, es, también es, es parte de, de del, del proceso, creo yo, ¿no? de, de este de este tema. Dice totalmente acá nos pone eh, Carlos totalmente el valor del proceso lo da el cliente, pero eso sucede durante y al finalizar el proceso. Este. Bueno. Lo... Eh, pero, estamos ya un poquito nos, nos quedan unos minutos y, y estaría genial que com compartirles un poco de, de cuál así como que cuáles son algunos de, de, la, de los temas que aunque las sesiones fíjate lo que lo que estamos proponiendo pues se van a ser creadas y, y cada quien puede traer sus, sus dilemas sus desafíos pues de alguna forma bueno conocemos el pues ¿Qué qué es lo que pasa primero? ¿No? No Pues que hay que definir un acuerdo, que hay que definir. O sea, ¿cómo se lian algunos temas que se que, que si pueden estar acá abordando? Sí, digamos que, eh, lo, que lo que hemos eh, sistematizado, además de la conversación, son las herramientas que hacen falta para llevar adelante el proceso. Desde el momento que yo eh, lo contacto para invitarlo a una sesión, desde el momento que le puedo mandar, por ¿cómo abordar, no? Su. su su, su proceso, primera sesión sin cargo o no. Eh, eh, discutimos el, el preinforme. Yo lo que siempre creo es que hay como una especie de preinforme que, que lo prepara para venir a la sesión. Clarificamos, por supuesto, <coughs> lo que hay que calificar: coaching, confidencialidad, procesos. Eh, cómo, cómo establecer ese contrato y cómo ese contrato conversarlo en esa primera sesión para que cuando vos se lo mandes, porque sabemos que en coaching el contrato es importante. Y a partir de ahí. ¿Qué recibe el cliente para su inicio, el cuestionario completo? Yo, yo, yo quiero compartir, bueno, el, el feedback. Hay una cantidad de herramientas eh, que están, por lo menos son las que yo utilizo, y mis clientes ya lo saben, eh, cuando empiezo el proceso, eh, que sienta las bases de la relación. Y hay un aspecto, yo lo voy a invitar, después voy a poner el link, eh, eh, voy a subir a, a, al Instagram, una conversación con un cliente que reconoce cuáles son los avances y los resultados que ha tenido en el proceso. Y esto fue reciente, una conversación muy reciente, y cuando esa persona me contaba cuáles eran los beneficios, yo revisaba qué es lo que había planteado en su cuestionario, lo que yo llamo el cuestionario, digamos, completo, el inicial, como objetivos para cambiar. Y en ese cuestionario había una serie de objetivos y cosas y deseos de cambiar que no los mencionaba, que eran tan poderosos que los había logrado, porque, porque fueron resultados extraordinarios, con conversaciones de mucha simplicidad, pero que estaba bueno tener la referencia. Ingresé con este objetivo, estas son mis metas, estas son mis características, y en ese cuestionario tenemos valores, tenemos metas, tenemos, tenemos una cantidad de cosas que, que se comparten, que hacen que el cliente eh, atraviese y quizás hace una sesión de coaching que va a abrirte el camino siguiente. Entonces, eh, cuando vos me decías, Vianey, ¿qué cosas? Van a haber documentos, información, eh, eh, papers, este, eh, formas de encarar, observar el coaching desde las distintas escuelas, pero todo eso va a salir desde la conversación de la práctica. El programa no es un programa de formación, no es un programa, es un programa de acompañamiento. Es un programa de acompañamiento como pares para conversar cómo podés avanzar más rápidamente en esto que querés. Y hoy se habló del miedo, se habló de la negociación, pero básicamente es, ¿y después qué? Ya han surgido cuando hablamos con hay un montón de inquietudes de, ¿qué hago cuando el cliente me plantea esto? ¿Qué hago cuando el cliente me hace esto? ¿Qué hago con esto? Bueno, esas cosas van a ser posibles de conversarlas sin problema. Acá no hay... Sé o no sé, no sé si tenemos todas las respuestas, pero sí te vamos a ayudar a que puedas hacerlo de forma efectiva. Y el, el, el objetivo entonces es, tenemos ahí en el, en el perfil, la, la, bueno, gerardosilver.com, al entrar tenés directamente la propuesta en el primer post de esa página y un formulario al que podés completar para manifestar tu interés. Y la idea es poder empezar lo antes posible con el primer grupo, van a ser varios supongo, en ese primer grupo poder lograr este, eh, poner en marcha la pelota, querríamos que fuera la semana que viene, ya empezar con la, con la gente interesada y, y hacer una experiencia. Vamos a crear este proceso juntos, y yo estoy seguro que, como dije, la idea es que vos puedas obtener clientes que te permitan pagar este, este, este acompañamiento de coaching, mentoría, supervisión, marketing, este, branding, cosas que salen eh, dentro de tu... Eh, es decir, a, a, a tu medida y a, y, a, y a tu conversación. Va a tener sesiones individuales, va a tener las reuniones semanales y lo vamos a hacer modular. Vos podés inscribirte y vas a contratar un mes de cuatro sesiones más una individual y en esa y esos paquetes se van a ir renovando todos los meses. No, no termina nunca, porque en realidad creo que no termina nunca. Se pueden ir este, renovando algunas personas y vas a tener cosas nuevas. Y bueno, eh, ahí el tema está... en ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la ganancia? ¿Qué es lo que estoy ganando y qué me estoy llevando en esta, en este proceso? Esa es la invitación. Este, no sé si hay algo más en este proceso que pueda estar faltando, eh, pero ahí este, en el formulario hay muchas, algunas preguntas para conocerte más y fundamentalmente algunos desafíos. Y bueno, vamos vas a traer los tuyos. Y, y lo ¿Qué? que vos me preguntes seguramente tenemos la respuesta, pero si no la tenemos nosotros, tenemos la información necesaria porque hay... ¿Qué te puedo decir? documentos, mil documentos y mil powers y mil cosas, pero no es eso lo que nos interesa. Nos interesa que eso esté al servicio de lo que vos necesitas, porque no podemos llamar la cabeza hoy en día de información que no voy a utilizar. Claro, claro, que, que de pronto, este, que interesante ya contar con, con los templates, pero ¿en qué momento del proceso estás para poder, este porque información hay mucha, ¿no? La googleamos, preguntamos, pero sin embargo es... Esta... Eh, personalizada de decir este me está pasando esto y, y bueno a ver ¿qué, qué es lo que sigue y aparte de, de ese de ese inicio con, de acompañar al cliente pues igual a mí no cómo cómo reflexiono yo qué aprendí yo como estas bitácoras de, de reflexión también de eh, como coach y, y también cómo vamos ampliando nuestra, nuestra mirada pues para pues para tener más más valor más que ofrecer entonces, está, está genial. Muchas gracias a todos. Yo creo que acá en el, en, en la bio está, está el link, ¿verdad? Por si alguien es, eh, quisiera la bio más En está informar. el link arriba, gerrosilor.com, ingresan. Ahí está un poco la explicación, su cinta de lo que es el programa, un formulario para completar los datos. Que es extenso, pero está bueno porque eso nos aporta un poco eh, tus posibilidades y tus inquietudes para ir creando y agregar, por supuesto, más, más en confianza qué es lo que más te gustaría lograr este programa, eh, es una, una reunión semanal, es tu sesión, es tu supervisión, tu mentoría, tu coaching, eh, tu, tu apoyo estratégico, ya no se trata solamente de lo que puede hacer Canvas, porque Canvas hay que alimentarlo con una estrategia y ahí es donde yo, de alguna forma, no siendo el objetivo de este programa, con 30 años de publicidad y marketing, veo más en la parte estratégica que en otra cosa. Gerardo genial, sí, sí. genial bueno, pues acá seguimos entonces en, en comunicación, si tienen más preguntas, este, este video va a quedar este, en, en nuestros feed, ahí lo, lo pueden este, pueden ahí dejar también sus comentarios, porque todo lo, lo que nos estuvieron comentando acá, pues se, se va a borrar pero si tienen preguntas, pueden mandar mensaje directo, o, o escribir, ¿no? Y, y bueno vamos a, a, a seguir en comunicación la idea es que las reuniones sean los los miércoles, justo en este mismo, en este mismo horario. Ok, estoy viendo, esto que dijiste que esto se va a perder, no se va a perder, no se tiene que perder nada. Estoy haciendo algo para que no se pierda. <risa> este, eh, pero bueno, eh, gracias a todos los que estuvieron, gracias Carlos por las preguntas, gracias a todos los que se animaron a plantear algo, eh, y los que no, que se comunican con nosotros por mensaje. GerardoSilver.com, Vianey Armentae, por, por, por, perdón, Gerardo Silver y Vianey Armentae eh, por, por Instagram. Eh, hay que animarse. Si no nos animamos a preguntar y aceptar que tenemos que aprender, menos nos vamos a animar a encarar un cliente, a ver si nos damos cuenta. Y yo creo que ese es el punto y realmente este, mi invitación es, es, es a eso. Y podríamos seguir hablando ocho horas, pero dejémoslo ahí, para lo que necesiten privados. Muchas gracias. Abrazos. Abrazos. ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que cerrar. Cerrar. A ver. Hay que hacer bueno, ahí, ahí me salgo. Incómodo que es la, la, la cuestión. Bueno, entonces ahí está, ahí salió y cerramos la cruz. Y para grabar.